Bienvenido a la asignatura Liderazgo y Trabajo en Equipo. Este curso desarrolla la capacidad de identificar los puntos fuertes y las áreas de mejora, considera los aspectos clave para que un directivo o ejecutivo asuma el rol de liderazgo que le corresponde y le proporciona herramientas para la formación y gestión de equipos de alto rendimiento en un contexto, en un contexto complejo y de gran incertidumbre. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Abordar la problemática y los principales factores de los procesos de gestión del cambio, así como los elementos clave para llevarlos a cabo con éxito. Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de evaluar los fundamentos de liderazgo y trabajo en equipo que le permitan adaptarse con rapidez a los cambios organizacionales y facilitar el desarrollo de competencias de las personas con las que interactúa o gestiona.